Bien, Pues esto es un vídeo, un vídeo rant de esto para pa... eh, no que me hayan quitado la monetización del YouTube ni nada. No. Esto es porque nos gastamos mucho dinero y, y tenemos lo que necesitamos simplemente eh, echándole un poquito de imaginación. Primero, bueno, primero, eh, gastar menos. Esto me lo, me lo estoy aplicando yo ahora porque yo he sido un gaseoso total durante toda mi vida, pero eh, me faltaban los urdeles. Y ahora que tengo un poquito más de urdel, o he tenido, ahora mismo estoy un poquito chunco, pero cuando he tenido más urdel, cacharro a, a Tutiplén. Y los cacharros a Tutiplén al final eh, no investigas bien las cosas y no, y no les sacas para el partido que hay que sacarle. Y aparte lo que, lo que, lo, el racionamiento que quería hacer es que hay que gastar menos en cacharro y más en, en, en, eh, en clases o en algo para que nos que, que crez, no, crezcamos como, como músicos. Yo creo que ahí está la clave, es decir, dejarnos ya de tanta tontería, tanto cacharro, mira que soy yo gaseoso y que me gusta más un cacharro con tonto un lápiz, pero realmente así, así es lo que, lo, sería la filosofía adecuada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que he sacado, después de un montón de tiempo, que he tenido, he estado tocando el banjo básicamente, no he tocado nada la guitarra, he sacado hoy la Harley Bentona, la he enchufado aquí al al Fender y me ha salido lo de siempre, hoy qué oscura suena. Y que de hecho, pues en vez de decir, voy a coger la telecaster, lo que he cogido es, le subió los agudos al ampli. Y ya está. Y se acabó, ya no he echo de menos la telecaster, lo vais a ver ahora mismo. No sé qué está haciendo esto aquí. No sé qué está haciendo. La cámara. En fin, ¿que, que tú quieres que esto suene como una telecaster, no va a sonar igual, pero casi. O por lo menos no la vas a echar de menos. Y no estoy usando la, el split coil, ¿vale? Estoy usando las pastillas doble. Y vais a ver en una combinación que suena Telecaster, que te, que te giñes, toa, que te giñes, no, que te giñas. Y yo cada vez hablo peor eh, ya ni español ni, ni nada, no hablo nada. Ea, escuchad esto, por favor. Bueno, pues tengo la pastilla del mástil eh, en el 3 de volumen aproximadamente, 3 de tono, y tengo la pastilla del puente en el 3 de volumen también aproximadamente, y en el 6, en el tono, ¿vale? Esta sería la pastilla del puente, perdón, del mástil ¿vale? suena no suena muy oscura, suena bastante clarita de hecho pero para nada oscura de hecho si abro el, to el tono a tope eh, se pasa un poco de, de agudo ¿vale? entonces en torno al 3 pero eh, imaginemos que queremos ahora rock and rolear o rockabillear o queremos sonar country, pues me pongo ahora mismo la combinación. <risa> Suena de madre, de madre, hostia qué pedazo de guitarra me cago en mis muelas. También es el ampli, ¿eh? el ampli hace mucho mucho mucho mucho. Eh... El ampli hace mucho mucho. Y la clave está en lo que he comentado antes, que la guitarra es oscura, pues le subo los agudos al ampli, <risa> que la guitarra es muy aguda, pues le bajo los agudos al ampli, hostia, que estamos todo el rato cambiando de instrumento y haciendo el gilipollas y gastándonos los urdeles. cuando en realidad, si lo tenemos todo aquí, si el ampli más o menos es medio que, ya lo tenemos todo, hostia puta, venga, a menos.